Hola, buenas tardes desde aquí, desde España. Son las 6 de la tarde. A ver, hola, buenas tardes, desde aquí, desde España. Bueno, bienvenidos a mi canal de Alaya Vida Consciente. Este es mi primer directo y bueno, espero no tener problemas. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, de un tema pues, que yo creo que es muy interesante es el tema que yo normalmente toco, que es el de la educación y voy a contar con una colaboradora y amiga eh, que se llama Mercedes Sevillano, ella ya ha hecho alguna entrevista conmigo y es una persona que está muy implicada en, en el tema de la educación eh, para presentarla os diré pues, que es una persona eh, que trata el tema de... A ver, lo tengo aquí. Es, es, es, porque, A ver, es guía para el diagnóstico de marca personal y ha escrito la colección de libros Soy Rica, ¿vale? Entonces, hoy hablaremos de un tema que ella domina mucho, que es el enriquecimiento. Y hablaremos de los niños eh, enriquecedores. Vale, entonces voy a dar paso a Mercedes. A ver. No sé si está. Sí que está conectada, pero a ver. Hola, Mercedes. Hola. <risa> pues sí, al final, al final todo ha salido bien. Pues, muy ¿Qué tal, bien. ¿Qué tal estás ay, pues, pues bien, bien. A ver, es, ay, es que tenía ahí una cosa en medio y me la he quitado. Ah, <risa> muy vale. bien, muy bien. Nada, pues, nada, pues aquí con... Eh, muy agradecida, ¿no? De, de esta oportunidad, de, de... Como siempre, pues, eh, de estas casualidades, ¿no? Causalidades sí, en realidad, bien, eh. De, de estas conexiones y de que, bueno, pues de, de que lo que salga de aquí, pues toque sí. donde tenga que tocar. Pues, sí, <risa> exactamente. Este, no lo he dicho en la presentación, eh, este espacio se llama eh, Coherencia Educativa y, bueno, pues está enfocado en, en eso, ¿no? En crear una una mentalidad y, y bueno y proporcionar más información tanto a las familias como a los seres en general porque en definitiva de lo que se trata es de tomar más conciencia del momento presente que estamos viviendo para hacer los cambios ¿no? que se están pues eh, manifestando ¿no? en, en el día a día entonces bueno yo quiero preguntarte Mercedes porque Tú eh, tratas mucho con el tema del enriquecimiento, ¿no? Y yo quiero que nos expliques un poco qué es eso de enriquecer, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a saludar. Ahí hay una, una amiga que está saludando, Natalia. Bueno, Hola, ¿no? Hola, Natalia. Hola, Natalia. <risa> Ay, muchas gracias por unirte. Pues mira, esto... A ver, hay una... Yo creo que hay dos formas, ¿no? de, de, de, de ver la vida, ¿no?, siempre. Y una es eh, verla desde un lado pobre eh, en uh -huh. todos los aspectos de la vida, y verla desde un lado rico, ¿no?, y agradecido, ¿no?, por así decirlo. O sea, es verlo desde me falta algo o eh, verlo desde ya lo tengo, eh, ya soy rico, eh, ya lo soy, y, y, y nada, y así como tú dices, vivir tu presente eh, de una forma enriquecedora, saber que lo que te pasa y lo que pasa te pasa para ti y uh -huh. qué puedes hacer con, con, con eso que te está pasando, sea lo que sea, etiquetado de mal o bueno o lo que sea, pero que siempre es para tu evolución y tu crecimiento personal. Así es como yo lo entendí. Eh, no ahí nací sabiendo. Ahí. <risa> no, no. Que lo sé todo. no. Así es como lo entendí en un momento de, de, de mi vida, ¿no? Eh, eh, como fue el nacimiento de mi hijo, eh, que además se llama Enrique, y que por eso eh, yo hablo de Enriquecimiento, ¿no? Porque aparte, ¿no? Como que ese nombre me, me inspira. Y a partir de ahí, pues fue un poco cuando yo empecé a tomar conciencia de, de muchas cosas, ¿no? De mí misma, de mis descontroles, de mis emociones... Y bueno, y comencé esa búsqueda personal, ¿no? Y, y, y nada, y por eso y por eso creo que está muy presente para mí esa palabra, la palabra eh, enriquecimiento y le he dado esa connotación de crecimiento porque, porque al final ¿de qué viene el crecimiento? Si no es de, de, de aplicar y de dar toda esa riqueza que tenemos y es que viene de ahí. Sí, ¿no? Así que... Sí, sí, pues me encanta porque... A ver, tiene mucho mucha relación con lo que es la educación, ¿no? El enriquecimiento. Es una palabra que a lo mejor no se utiliza en educación, pero realmente pues, se podría utilizar ¿no? para pues inspirar a las personas, ¿no? A verlo desde ese punto de vista que tú explicas, ¿no? De la positividad, de la alegría, de, del optimismo, ¿no? Porque es verdad que en el colegio no nos enseñan desde esa perspectiva, ¿no? Todo tiene que ser duro, todo tiene que ser programado y Entonces, enseñan desde pues, se enseña desde la carencia básicamente desde la pobreza sí, se enseña sí, desde ay es que a ti esto no se te da bien es que esto no tal es que te falta esto sí, es que tal y ya la nota ni te cuento o sea la nota te sí, marca sí. muchísimo no sí, eh, sí. siempre aspirar a, a, a una nota no y que no todos los niños y eso es algo que, que yo que es como mi misión de vida y destacar mucho que cada persona es algo especial que está aquí para algo y que y que ha venido a marcar con algo y, y además, eh, también gracias a mi hijo conocía a sus amiguitos y entre ellos los hijos de Natalia. Y, y, y ver y conocer a tanto niño creciendo, enriqueciendo, ¿no? O sea, cómo cada niño era diferente y cómo a veces los, los adultos vamos inconscientemente por nuestros miedos, por nuestras eh, inseguridades. Y todo eso reflejando en ellos, ay, es que si no haces esto bien. Y como todos queremos ser tan perfectas y, <risa> y tan madres perfectas, de, de, que es normal, queremos hacerlo bien. Y entonces ahí es, es cuando uno va empezando, se va dando cuenta que se, en vez de, de educar, de decir, oye, que tú ya eres todo esto, que tú eres, es, o sea, que tú cuentas ya con todo esto, lo primero uh -huh. cuentas con un cuerpo, con unas brazos, con unas piernas, con un montón de cosas, con el lenguaje... Con todo eso, ¿no? O sea, no solo aprendo lengua, no, es que tienes el lenguaje y es, es para qué de verdad sirve, ¿no? ¿Qué las palabras Ajá. marcan? ¿Cómo, ¿Cómo marcan en los demás, no? Pues todo eso, ¿no? Y, y al final, los niños de verdad es que ya vienen tan ricos, es que, para, es que cuando tú les observas vienen tan ricos con todo y es, y si empezamos a comparar, fatal, porque es que es, no, al final los, los niños, eh, cada uno, ya viene preparado además Incluso sus conflictos los resuelven Cuando nosotros nos entrometemos Como que la fastidiamos un poco yeah. y, y entonces eh, Ahí fue también un poco cuando te das Te vas dando cuenta de que Esa forma de, de educar en la, en la carencia En el de, en el te falta Y en el, y en el parece que tienes que mm, Prepararte para ser algo en la vida Que ya lo, eres. No lo eres Que ya has nacido con todo que, que si estás aquí es porque has tenido que venir aquí en estos momentos además mmm, eh, presentes y, y para algo será, entonces al final lo, tu trayectoria de vida es para saber para qué, ¿no? Entonces si, jolín, si esos niños, tratamos de mirarlos, tratamos de ver a esos niños como que vienen para, para algo y que no va a ser los momentos que ellos vayan a vivir en el futuro, no van a tener nada que ver con los que hemos pasado uh -huh. nosotros, y menos ahora, porque ahora hay unos saltos tremendos de evolución de la humanidad, eh, cuando tú lo ves de esa manera, pues puedes estar, pues eso, más consciente uh -huh. y más coherente con enseñarles desde esa riqueza que, que ellos ya son, porque son uh -huh. maestros, porque son, uh -huh. o sea, porque ya, ya, uh -huh. ya, ya llevan todo y... Uh -huh. uh, y cuando uno ya sabe eso, pues deja fluir de alguna manera, ¿no? O sea, es dejar fluir sin imponerte tanto y que hay que hacer esto y lo otro y ahora tiene que hacer lo otro y el ex como para ser... No, no, ya lo son. Entonces déjale ser, déjale ser. Me encanta, me encanta escucharte. Tú y yo hablamos, ¿no? A veces de sobre, claro, de, de educación, pues porque tú eres mamá y claro, estás implicada pero aparte eres una persona pues que, que veo que te gusta mucho también ayudar, ¿no? Y pues, claro, eh, todo lo que explicas realmente sería maravilloso llevarlo a la escuela. O sea, tú estabas hablando y yo digo, es que sería maravilloso que ya de entrada, no sé si a los niños, pero a los docentes, ¿no? Hablarles desde desde este punto de vista, ¿no? Del enriquecimiento y de, de pues ya, plasmar estas ideas de que ya todos lo tenemos todo, ¿no? Que nada más tenemos pues que... Eh, descubrir cuáles son nuestros talentos, para que, cuál es nuestra misión aquí, cuál es nuestra marca, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y como tú Mira, trabajas. ¿no? Como Natalia, claro, que a lo largo de la vida, pues nosotros son, son las creencias que nosotros ya va, va, estamos heredando, básicamente que las venimos heredando de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Esas, esas, uh, uy, eso eso te va a ir fatal con eso, o no sé qué, o tal, esas bueno. cosas que te marcan, ¿no? Sí. Eh, y, y nosotros, en vez de trabajarlos, o sea, si en realidad los niños es dejarles ser, porque cuando un padre ya está trabajando en sí mismo, padre una madre, pues ya está, bueno. ya está haciendo por ese hijo. Si en el fondo no tenemos, o sea, somos nosotros los que tenemos, tenemos esa suerte en el fondo de darnos cuenta de, y de que ahora, al, el momento evolutivo que vivimos, eh, básicamente es trabajar en nosotros. Y ya por hacer eso, ya se dará por sí solo que, vale. que, el, que el niño eh, ya re, reconozca esa marca, reconozca eso que, que trae consigo y no herede esas creencias limitantes, ¿sabes? Claro. Y por otra parte, en el tema educativo es lo mismo. Yo creo que todo se va dando cuando una persona hace un pequeño cambio, es como mm. en las estrellas, es como en el cosmos. Yo es que estoy leyendo últimamente mucho sobre el cosmos, no, no, pero, <risa> pero en el cosmos, ¿sabes? Es, es mm. igual, un pequeñito cambio, cambia todo, ¿sabes? Mm. Pues es lo mismo con nosotros, que somos cosmos, que somos energía, ¿no? Y al final, eh, en el, en, en el tema de profesores es lo mismo, cuando un profesor de verdad está comprometido o ha tocado fondo, o sea, decir, ¿esto esto esto dónde va? Esta, esta educación, ¿cómo podemos seguir con lo mismo de hace años y años? Y, y, y, y, y, y, y con ese compromiso de, del, del profesor, que ¿cuál es? Mm. es? Es tratar de guiar a ese niño del futuro, que ese es el compromiso. ¿No? Sí, ahí, ahí. Y, y, y ese y ese profesor hace pequeños cambios y yo conozco profesores así, ¿sabes? Uh -huh. y, y comprometidos. Y luego cada uno, como siempre, Jolín, en su nivel de conciencia y, y vamos todos avanzando como, como podemos, pero es verdad uh -huh. que esos pequeños cambios tienen que ser individuales para que luego se produzcan a nivel, a nivel colectivo y general. Yo es como lo veo y creo que son los momentos que estamos viviendo ahora. Uh -huh. eh, uh -huh. Y bueno, pues al final es, es un poco como yo creo que llegarán esos cambios, ¿sabes? Uh -huh. eh, uh -huh. que es normal conciencia, ¿no? Por eso, pues muchos ya nos estamos moviendo, ¿no? Porque vemos que ahora es nuestro momento para... Hemos estado callados uh -huh. mucho tiempo, ¿no? Porque el sistema educativo pues tampoco te permitía exponer ¿no? tus conocimientos sí. de alguna manera. Eh, se te limitaba sí. mucho, pero bueno, pues ahora es la oportunidad que tenemos algunos, ¿no? Pues para podernos manifestar y, y dar a conocer, ¿no? Muchas herramientas y muchas sí. cosas. Antes hablabas de las creencias limitantes, ¿no? Que es algo que los adultos, pues nos tienen marcados a todos, ¿no? Porque todos hemos pasado por el proceso, aunque hayamos ido a colegios más de, de una ideología o de otra, pero el sistema educativo. Ha sido el que ha sido y, y todos hemos pasado, pues, por lo mismo, ¿no? Pues eh, por las calificaciones, por, por las etiquetas, por todas estas todos estos conceptos que nos han mentalizado tanto, ¿no? De que tenemos que ser de una determinada manera y si no encajas, pues ya no no perteneces a aquí, ¿no? Tienes que sí. ser esto o lo otro, pero ya nada más. Entonces, hablando de las creencias limitantes, hoy estamos en una fecha, pues que es muy especial, ¿no? Porque, bueno, diríamos que de pequeños pues, la vivíamos con mucha magia, ¿no? Y, y también, de alguna forma, yo no sé cómo si a ti te afectó, ¿no? De pequeña, el hecho de saber realmente quién eran los reyes magos, ¿no? Pero es algo que a muchos niños les produce un trauma, porque sí. es como un desencanto, ¿no? Los niños ya ellos llevan... Mucho enriquecimiento, ¿no? mucha magia, ¿no? Los niños están conectados con, con otros niveles ¿no? de, de inteligencia, podríamos decir, ¿no? Porque hay muchas inteligencias, ¿no? No solo ocho, como dice Howard Gardner, que sí, es verdad, pero, pero hay más, más inteligencias. Hay tantas inteligencias y tantos talentos como seres humanos hay en el mundo, ¿no? Y hay tantas combinaciones... Eh, pero bueno, todo esto son unas creencias que no nos han impuesto, por lo tanto, sería una programación nueva que tendríamos que hacer todos, ¿no? Pero con esto de, de los reyes magos, por ejemplo, pues eh, en algunos niños yo conozco, por ejemplo, de mi edad, ¿no?, cuando éramos niños, que algunos niños pues se desencantaban tanto de que los padres al final fueran los reyes magos y que al final... Tampoco era tanta magia porque los padres tenían que hacer un esfuerzo según de qué, de dónde era la familia, no, un gran esfuerzo en hacer aquellos, en comprar aquellos eh, regalos, no, porque a veces pues hacías la carta a los Reyes Magos y pedías tal cosa y no te la traían y claro el niño decía pues que me, me he portado mal, entonces ya estos conceptos, no, me he portado mal para que no me traigan el concepto este de ay como te portes mal, no sé qué. Sí. Sí, sí, es ya la amenaza, ¿no? La amenaza. La amenaza, que el niño tampoco no entiende. Sí, así los así vivimos, ya... amenazados vivimos. Uy, claro, no hagas... lo, los, y niños... Niños. los padres ya preparaban, ¿no? A Los niños, como no le voy a poder hacer el regalo, a la que se porte bueno, mal, entre comillas, que claro. claro que igual se que nos enseñaron a, a nosotros. Y bueno, no sé, yo el tema de los... A ver, yo, yo todo lo que... Yo, yo creo que ya no estamos para forzarnos. O sea, ¿qué decirte? Esforzarse en conocerse. Y en trabajar en ti, pues sí mm. Y el esfuerzo que hay es, es Porque es doloroso Hay, mm. hay, hay dolorosas, hay verdades dolorosas Que te tienes que ver en ellas Y ese, ese es un esfuerzo que, que toca Pero mm -hmm. esfuerzos banales De verdad, o sea eh, Montar una historieta Para que el niño tal La que sea, o económica mm. O el para parafernalia, para que sorprender y no sé qué tal, es que es ya como demasiado, porque la intensidad que pones luego va a ser del otro lado, o sea, o sea naturalidad, naturalidad lo que se puede, lo que tal sin darle más ni menos de lo que es y es una ilusión yo creo que sí. las ilusiones son a diario que cada mañana que te levantas si no hay una ilusión eh, ya sabemos todos, porque no, todo, no, no todos los días eh, to, ay, estoy ilusionadísimo no, hay días que estás uh -huh. más bajo más tal, más así, bueno, es normal uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, saber que la ilusión o sea, para mí el concepto de, de los reyes magos es, la, es, es es fijémonos ¿en qué? en la ilusión uh -huh. en la ilusión en, en, en, entonces yo me, me acojo a eso y en la magia, y es decir que, que poquito hace falta para crear una ilusión por eso si es demasiado esfuerzo un día, pero luego tal, es que te agotas un día y al día siguiente estás, esto es como sí. si un día me lo paso muy bien, me, me pongo de copas y tal, pero al día siguiente es que estoy hecha polvo, ¿sabes? pues sí. lo mismo, entonces es, es un poco eso. y yo me quedo con el concepto de la ilusión de, pero para todos los días y si ese día pues también, pues fenomenal pero no darle ni más ni menos, ni eso, pues es decir, ¿qué me ilusiona? Ir a comprar un regalo, pero si eso supone meterme en un centro comercial y estar a tope no sé qué, lo siento, pero es que se te está yendo la energía, es una pena, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor es algo, algo yo qué sé, personal o no sé, hay mil hay mil, hay mil formas ¿no? de, de transmitir ese, ese cariño y sobre todo he pensado en ti cuando luego el resto del año a lo mejor, y te lo digo, porque me ha pasado en los colegios, se reúnen padres, ponen dinero para el regalo del niño, no, tu hijo le compra un regalo a otro niño, que eso es muy bonito, eso es muy bonito regalar, y no le quites eso, es que yo con eso, bueno, la idea está la rara que, que no, bueno, me, no hay rara ni nada, porque a mí la gente me, me quiere mucho, yo creo, o sea, pero es verdad que, Jope, yo me ponía muy firme con eso, como decir, no, un niño le tiene que hacer un regalo a otro, qué bonito, no le quitemos eso solo por la practicidad de, ay, no tengo tiempo, no me da la vida, y entonces, venga, le doy el dinero a la madre y que lo compre lo que sea, pero claro. qué pena perder eso, ¿no? Entonces, claro. si el día de reyes sí, pero luego resulta que en el día a día seguimos en el automático, es una pena, o sea, creo que todo sirve para tomar conciencia, que no se quede en un día bonito y en un mensaje de tal y... Y luego no, ¿sabes? Y luego claro. es... O sea, que tú eres partidaria de, de hacer este trabajo a diario, ¿no? De que cada día el niño lo pueda vivir como un regalo cada día, ¿no? No tiene que claro. ser un regalo físico tampoco, ¿no? Puede ser un y dejarle, regalo... Y dejarle su magia. Todos los niños tienen, tienen una marca y cuando tú lo dejas, o sea, y cuando tú no tratas de controlar todo, hasta cuando... Mira, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, yo a veces, claro, como sostengo mucho metal y exploto, ¿no? Y digo, es que no sé qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pues, y a, y a veces me he contenido, ¿eh? Y me he contenido decir, no, porque está mi hijo, no, porque tal, ay, no. Y está <risa> y es tontería, explotas por una cosa y ya está, y ¿sabes? Bueno, pues mi hijo tiene una capacidad tremenda, tremenda, para eh, de repente... ¡Madre mía! ¡Cómo te ha puesto! ¿Cómo te... Le saco su... y, sí. me reír, claro, y me hace reír sí. y me hace reír y me hace bajar la intensidad y esto es una cosa que estoy compartiendo que es muy personal y bueno, digo que a lo mejor ayuda a alguien porque pero es una somos humanos. ¿no? Es bueno, pues una de re reprimirme por, por, por el niño, por tal, por cual y mi hijo, y, ver su, y verse él empoderado de decir Dios lo que logra que le he hecho reír a mi madre y estaba enredada sí por sí, ejemplo sí, sí, sí. y supongo que como ese ejemplo cualquier Ay, madre niña. padre tiene ejemplos de otras cosas que a veces queremos ser tan perfectos o sea, no sé no sé como y, y, y estamos tan eso tan poco presentes que, que, que es eso y ellos te sacan la magia pero a, pero así rápido con cualquier cosa cada niño con cada niño con lo que es cada niño que es, a lo mejor, alguno es cariñosísimo y te abraza porque te ve triste, porque tal, o porque cual, porque es más tal. Cada niño como es, ni un, no, no tiene que ser uno como el otro, pero todos tienen, no sé, todos tienen algo. Sí, vamos a decir, esa magia, sí. sí, sí. sí o sea, que un mensaje para los padres sería estar más receptivo a eh, lo que te está mostrando el niño, ¿no? A sus reacciones, ¿no? Eh, sí. Pero en positivo. Porque. Eh, y, no y, plan... y, menos, y menos preocupados, y menos preocupados de. Ay, si voy a tal, ay, ¿cómo voy a hacer para el niño? Ay, que si mi hijo se va a dar cuenta. Ay, es que. Mmm, no hace falta. Y de... lo digo por mí, ¿eh? Y lo digo uh -huh. porque he caído mucho en eso y. Mmm, pero bueno, con mucha consciencia siempre Pues yo caigo a lo mejor a algo Y enseguida tomo, me, me, me digo Me doy cuenta de ello, ¿no? Sí, pero es eso, lo hacemos En vez de, de, de, de la naturalidad Y del fluir Claro es, es, la, es el fluir Sí, pero bueno, claro Al final, lo que siempre hablamos no Que realmente los niños No tienen ningún problema no Ellos se muestran tal y como son y bueno, a cada padre pues les está reflejando algo para trabajarse ellos. Entonces, claro, aquí vamos a, al origen, ¿no? De la situación en realidad es, son los padres. ¿Qué les pasa a los padres, no? Eh, ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo están sí. eh, su inteligencia emocional, ¿no? Diríamos, porque se sí. ha demostrado de que tenemos una inteligencia emocional, ¿no? Que vamos, que hay muy poca gente que esté aprobado de eso, porque... Claro, es lo que decimos, ¿no? Todos venimos, pues, de esta educación tan severa de no permitirte, pues, mostrarte tal y como eres, de reprimirte muchas cosas. Entonces, claro, cuando te reprimes tanto, las emociones ahí, pues, también se quedan bloqueadas, ¿no? Y vas creciendo y vas vas pasando años, pero esas emociones están ahí y, bueno, eres padre y dices, bueno, ¿y ahora, ahora qué? pues repites, ¿no?, los patrones de alguna forma, a sí. no ser que seas una persona muy, muy, muy consciente y digas, no, yo no quiero repetir conscientemente lo que me ha pasado a mí. Y entonces reprogramarte y pues modificar, ¿no? Y por eso estamos, pues, muchos profesionales pues para ayudar a los padres, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo sí. creado un programa que se llama Talentia Essence que está, pues, enfocado en ayudar a los padres, pues eso a a sanar sus emociones, pues por ejemplo con la herramienta del yoga, ¿no? Porque bueno, es algo también muy nuevo, pero que es muy efectivo, porque realmente el yoga te transforma. Tú vas haciendo yoga, sí. vas practicando yoga, no tiene Además el yoga es una herramienta que eh, se puede o sea, adaptar a, a la persona, ¿no? Si eres una persona muy energética, como por ejemplo somos nosotras, porque tú también lo eres, ¿no? Pues si ponemos a lo mejor necesitar... pero tú lo que me dijiste. Nunca te dijeron que eras interactiva, digo. ¿no? Sí, dice, pero te has trabajado, digo, pues, me voy trabajando lo que puedo, pero... Pero es verdad, a ver, somos personas que necesitamos en un momento dado, pues, una actividad, ¿no?, que nos haga, pues quemar esa energía, ¿no? Pero a lo mejor también, con los años, pues te apetece también relajarte. Pues el yoga te permite eso, ¿no? Desde ir desde sí. un, una actividad un poco más dinámica a una meditación, a, a pues eh, respirar, aprender a respirar. Claro, si aprendes a respirar como tú respiras, así eres también, así vives. Sí. Entonces todas estas sí. cosas que no nos han enseñado, ¿no? Pues por, por ejemplo, con este programa que yo he creado... Pues bueno, te hace modificar esas pequeñas cosas que luego en tu vida tú vas viendo que vas tú misma, ¿no? Vas modificando y vas viendo las cosas, las vas viendo de diferente manera. Tú eres una persona, por ejemplo, que también has practicado yoga. ¿Y mm. tú no crees que el yoga te ha ayudado también a enfocarte de diferente manera en las cosas del día a día? Porque a lo mejor también tienes esta mentalidad. Claro, mm. el nacimiento de tu hijo fue muy importante y te ha marcado muchísimo. Pero Yo no... creo que cada persona, o sea, al final se trata de, pues eso, de, de hacer lo que te haga estar en ti y presente, para algunos es bailar, para otros También. es correr, sí, sí, y sí, esa sí. es su meditación, es que o sea, con este término meditación, cuidado, que es que parece que, sabes, y no todo va para todos, ¿no? No. Eh, yo el yoga pues eh, es cierto que si es más dinámico y más tal, bien, si es demasiado parado, yo ya me daba cuenta que pues que no eso, o sea, uh -huh. sí si yo necesito estirar y respirar, eso sí eh, pero pues igual con un bailoteo me, claro. me, me, estoy, me, me estoy más en mí para que mi mente no, porque en el fondo que se trata de estar en ti y que tus pensamientos no te lleven a, a, a, claro. a, a claro a sitios donde no quieres ir, claro. a sitios donde no quieres ir sí. y, donde, y que no son verdad, ¿sabes? Sí. Y, y, y es, un poco, es un poco eso, me encanta que, que, que sirvas un poco y con estas herramientas porque al final es verdad que, que yo creo que no es casualidad que en estos momentos eh, que vivimos en los que evidentemente casi todas las, sobre todo en este lado del mundo, casi todas las necesidades primarias pues están más que más que cubiertas eh, en, en la pirámide de Maslow y tal, uh -huh. y las sociales. Eh, vemos cómo, cómo eso está, está cubierto, cómo hay un mundo tecnológico que nos une muy rápido, cómo tenemos acceso a la información, pero que ya es tanta que al final no sabemos ni procesarla. Ni distinguirla, ni eso Entonces, al final lo que lo que se nos pide que es? Se nos pide conocernos Se nos pide la el autoconocimiento Y la y la autorrealización Porque al final Se ha, se ha marcado un mundo de Yo quiero más y ser más Y tal, pero todo hacia afuera claro. Cuando en realidad El sentido es hacia adentro es, es, es saber esa, esa chispa nuestra Que tenemos mm. y, y vivir desde ahí Uh -huh. sin más, o sea, uh -huh. no, hay, no hay más, pero se nos dice como que hay mucho más. Sí. <risa> el otro siempre es mejor, y que hay una autoridad que me dice a mí lo que tengo que hacer porque yeah. es mejor que yo. Yeah. Es que eso desde, ¿sabes? Y creo que estamos viendo estos unos momentos en los que en el fondo hay algo dentro de cada persona, y yo lo creo así de verdad, y además este año eh, va a ser más intenso, eh, se va, va a haber algo dentro que si la persona lo abre, está un poquito abierta a, a que se abra, va a llegar es, ese, esa, ese autoconocimiento y va a llegar ese sentido. Claro. Y, porque es lo que se nos pide, no se nos pide otra cosa. Y desde ese cambio vendrán todos los demás. Vendrán sí. cambios, claro, evidentemente esto va para años, pero eh, pues eso a nivel educativo, a nivel... Eh, Formas de, de conectarnos, de relacionarnos. Sí, muchas, muchos nuevos cambios, como tú siempre cuentas, como me dices que, que has adelantado desde hace años, que, que viene un cambio de paradigma y, y, sí. y, que, y que se está desmontando todo sí, sí, sí. con un aspecto que parece una cosa, pero que es otra. Eh, y se está desmontando todo porque se tiene que desmontar y se tiene que caer, claro. Pero, pero bueno. Sí, sí, Así sí, que sí. algunos, algunos eh, pues eso, no. tenemos que estar como tú, pues para padres, para guía, para, para estar ahí, para servir en ese momento. Yo hay veces de verdad que digo, jo, ¿cómo puedo ver? Y me ha pasado mucho, mucho desde pequeñita. ¿Cómo puedo ver yo esto y esta persona no lo ve? ¿Cómo puede ser que tal? Y, y, y, y me he callado muchas cosas, por miedo a, ay, por ser diferente, por tal, mm. por por cual... Y habrá y gente que diga que tú te has callado, pues imagínate todo lo que <risa> pero, De verdad, pero es verdad. Y ahora, porque nunca sabes a quién puedes tocar, nunca claro. sabes a quién alma tocas, no, no lo sabes. Así que no nos guardemos nada, ni siquiera un enfado de, de no entiendo esto. No te lo guardes porque es peor. Sí. Eh, eh, ni siquiera un sinsentido, no te lo guardes porque es peor. Porque por sacarlo a lo mejor te viene la ayuda. O, o eso un padre que no que ve que hay algo que no tal y y, y te encuentra y te encuentra uh -huh. y dice me voy a apuntar a este a este a este programa de, de Alaya y tal para, para pues eso pues para sí. para, para también ¿no? claro. eso es claro. eso es sí, sí. porque el cambio está en los, el cambio es individual el cambio está en cada persona o sea no podemos seguir esperando a que los demás nos digan qué tenemos que hacer porque sí. está claro que no vamos porque, por, pasa que porque esos son cuatro gatos que saben dónde quieren ir, pero, pero, <risa> pero a lo mejor nosotros no queremos ir ahí. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Y, y hay muy buena gente por el mundo, y <risa> la mayoría, sí. eh, y, y solo, y solo necesitamos eso, estar con, estar en nosotros y tomar y tomar esa consciencia. Mm. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Es eh, lo que tú dices, un cambio ahora radical que bueno va a ser un poco lento, pero al final sí. en unos añitos, pues sí que se verán estos cambios que tanto ya nos merecemos, ¿no? A todos los niveles, no solo al sistema sí. educativo, también al sistema sanitario eh, sí. que también merece mucho, mucho cambio. No entraremos ahí, pero eh, todo tiene que cambiar y ahora sí dando, pues, la oportunidad. Es verdad. Pero, pues tenemos que salir de estos prejuicios que tenemos, ¿no? De, sí. de estas emociones que tenemos ahí guardadas, las tenemos que manifestar, que sanar. Reprimidas porque nos enseñaron a reprimirlas, a cada sí. uno en lo que nos toca. Mira, ahí dice Natalia, le transmitimos miedos e inseguridades. Eso es, no, no, en no el veo, fondo... No, no veo... Claro, los nosotros, comentarios. No Sí, veo. bueno, pues lo, lo pone ahí, dice... Claro, porque al final, esto ¿qué pasa? Que, que, que nos, da, nos da miedo ver nuestros miedos y re, reconocerlos, básicamente, ¿no? Sí. Y la vida es tan generosa que te pone personas, o sea, te pone las personas, que esto lo hablo yo en mi libro Enredando, eh, las personas que te pone la vida te las pone para dos cosas. Una, para que tú veas todo eso que no te estás queriendo ver en ti, para que tú veas todo lo valioso que eres, que lo ves en el otro y no lo estás viendo en ti, y todo lo rico y rica que eres, uh -huh. y para que le des tu marca. Y es que cuando ves así la vida y las conexiones, dices, copé, claro, esta persona, esta, el otro. Y luego las personas, pues unas van, vienen y tal. No Si nos quedamos siempre con la misma, pues claro. no avanzamos. No, pero es verdad. Pero es... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas nos van a reflejar nuestros miedos Miedo Miedo a decir lo que pienso, por ejemplo Miedo al qué dirán Miedo mm. a tal Y entonces te va a poner eh, una persona criticona Que dice, es que es una persona que, que, que, claro, porque siempre está diciendo Entonces, como tú tienes miedo al qué dirán dices yo no digo nada porque mira esta luego te va a decir no, sí. por, ejemplo, por ejemplo, miedo a, miedo a eso, a, a, a dar tu opinión, te va a poner la persona más autoritaria del mundo delante. <risa> y así, ya, te lo digo por porque, vamos, porque. Sí, sí. Es que me ha pasado, vamos, y supongo no, que a todos, ¿no? ¿no? Y ahora bien. mismo, en los tiempos que vivimos, si queremos trabajar nuestros miedos para que nuestros hijos no hereden esos esos miedos que te digo una cosa, yo no sé qué les pasa que vienen preparados ya para, para lo que <risa> porque vamos vienen vienen muy muy preparados eh, o sea que por mucho que les transmitamos lo, los miedos eh, mira ni, te hago, ni, ni, ni de verdad que ni pensarlo porque lo vamos, lo vamos a, a crear que están preparados pero es verdad que, los, que nunca ha sido tan fácil ver nuestros miedos a, a, a, como los momentos que vivimos ahora porque es que eh, en el fondo mmm, se vive una psicosis colectiva, pero de qué? Pues de que de que de, de que nos están de repente un miedo, ahora otro miedo, ahora otro miedo, ahora tengo que tener miedo de esto. ahora el otro lado del otro, ahora del otro. Sí. ¿De ¿qué miedo de qué? Pero si estoy bien, estoy aquí, sí, sí, ¿sabes? Sí. Vamos a ver qué miedo es este el que me pasa, qué miedo es A ser diferente, a pensar diferente. Venga, pues qué suerte, qué bien Ya lo tengo aquí delante, vamos a ver qué hacemos con él Porque no solo lo heredan nuestros hijos Es que lo hereda el mundo Y no queremos eso para el mundo De verdad, yo quiero darle al mundo más miedo Del que meten en la televisión No fastidies, yo no quiero darle eso al mundo Entonces yo, pues eh, pues me tendré que trabajar mis miedos Y llorar en mi casa Y eso en mi casa, ¿sabes? Pero no, uy, qué miedo, qué miedo Venga, Ay, chica, Vamos a hacer esto, ¿sabes? Como locos ahí pues, es eso, entonces sí, sí, sí. creo que nunca fue tan fácil, de verdad. Para mí son los grandes, mo gran momento. Y o marcas o te marcan. O tú te miras, o entregas tu vida a una causa que igual no es la tuya. Y esto es que es lo que está pasando. Y es muy, es así de serio. Es y un momento de, de también. Claro que sí. Claro. Pues mira, sí. ya que estamos en este día de reyes, ¿no? Eh. Vamos a hacerlo con alegría, ¿no? Vamos a poner un poco de alegría y bueno, tú qué has pedido a los Reyes, algo que se pueda que se pueda explicar, ¿no? Bueno, yo yo a los Reyes como como ya te digo como como como en este lado del mundo lo que es las necesidades están cubiertas, pues evidentemente no te voy a decir que me voy a pedir algo material porque porque además me estoy quitando de un montón de cosas <risa> me estoy, estoy entre desaprendizajes, desprogramación y me estoy quitando de tan, de tantas cosas que creemos que, que necesitamos y, y no las necesitamos tanto como creemos no, o sea, nos identificamos demasiado con ella ¿sabes? y entonces nos perdemos de nosotros yo la verdad es que jo, pues me, me encantaría eh, pues eh, pues eso, justo todo lo, lo que hemos estado hablando En esta conversación Que para mí es coherencia Coherencia, en, coherencia personal, de individual De cada uno con, con lo que es Con su mm. marca mm. Confianza en esa mm. marca Y dejar de dar ese poder Y esa confianza a cualquiera Para mí, yo le pido eso Lo, lo pido para mí Más aprendizaje eh, o sea, más más um, más vencer mis miedos, porque tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Uh -huh. eh, que se vencen así, pues expresando tal, pero eso y, y más coherencia para el mundo y empoderamiento para los padres, que están sí. dando demasiado de su poder a, a, a, a todos, a, a, a, a todo el mundo, o sea, pero ¿cómo le puedes tú de, luego pedir a tu hijo... Y decir a, a tu hijo, ¿cómo que estamos enseñando a los niños, por favor? Si es todo conceptos, pero luego el ejemplo, Ay, cuando sí. cualquiera nos dice una cosa y vamos allí, y luego vamos allí, pero no habías dicho que no ibas a hacer eso y lo estás haciendo. Pues, ya. Y luego le dices a tu hijo, es que, de, porque estamos dando poder, estamos dando nuestro poder, y no es justo ni para la persona a la que se lo das, ni para el médico es justo el poder que se le está dando. Que se lleva años ya dándole poder. No es justo ni para ellos. Porque mm. si esa persona está en su día a día, que ya bastante tiene con el ambiente que tengan del, del día a día, ¿eh? y tal, y tú resulta que pones todo el poder en ellos, ¡ay, y lo que me diga de todo! No, no, no, no, no. No, tú también puedes aprender de un montón de cosas. No podemos darle tanto poder ni al profesor, ni al médico, ni a la autoridad de turno, ni a las autoridades... La, los estudios los periodos, que todos son estudios que no que, y que no vienen a decir nada pero por eso yo de verdad me encantaría que eso pido pido empoderamiento empoderamiento y va y valía ya y que crean tienda. en la riqueza y que si le han dado a sus hijos es porque es porque es suficiente con ellos que no necesitan pedir consulta a todo el mundo que es que hasta para lo no. que comen tienen que saber consultar que no sí. confiar, de verdad, confiar sí. porque porque es lo es, marav es maravilloso, de verdad, ver a sí. uh -huh. ver a ver la magia que hay de qué padres eh, de cómo los hijos han elegido a esos padres. Ahí nos quedamos que con confíe, esta, mercedes. Mercedes. Sí. nos quedamos con esta frase, mercedes eh, sí. que has dicho no de, de que los padres tomen conciencia ¿no? de los hijos no que tienen que, que, es lo, que es lo que les están mostrando y bueno pues te agradezco mucho acabamos aquí la charla esta tertulia pero bueno quiero hacer muchas más contigo ¿eh? porque realmente hay tantos temas de que hablar en educación y, y aportar coherencia y conciencia ¿no? Yo creo que podemos dar muchas ideas, muchos tips, podemos ayudar ¿no? a esos padres que están tan perdidos, ¿no? Que, bueno, a lo mejor alguna palabra que podamos decir, pues les puede despertar un poco y decir, bueno, ¿y si cambio? ¿Y si, ¿Y si pruebo esto que dice Mercedes? Oh, la veo con tanto, con tanta energía esta, esta mujer. Pues si ella es madre, pues a lo mejor yo también lo puedo aplicar, ¿no? A ver, ¿no? Si, si pudiéramos ayudar a, a estas madres y a estos padres en general y a los docentes, ¿no? Que también tomen conciencia, que lean mis Porque libros. Es que mucha gente se está guardando. La gente se está guardando cosas. Y de aquí no nos vamos a ir con nada, no guardéis nada. Si hay, si eres un profesor y hay algo que te está chirriando, y hay algo que te gustaría tal, pero tienes miedo, a la autoridad de la autoridad de la autoridad. Y el médico tiene miedo, y el otro tiene miedo, y todo el mundo tiene miedo. Entonces, de verdad, no nos guardemos nada. Si, o sea, yo no me puedo creer, porque sé que estamos en unas energías de luz, y, que, y sé que hay un montón de profesores Que quieren hacer otras cosas que, que, que ven las cosas de otra manera Pero se aturullan diciendo ¿Y cómo lo hago? Porque se vive en el mismo jerarquía Y tal, y todo eso Y encima con el miedo del ambiente Y el miedo de todo y de, claro. Pues eh, que digan Que hablen Nunca fue tan fácil expresar Nunca fue tan fácil eh, Atraernos por vibración nu Nunca fue tan fácil Y es el momento ahora Es el momento Entonces que no, no, que no se guarden, y creo que esto es un ejemplo de que no hay que guardarse, yo no sé lo que saldrá de aquí, tú tampoco, no. <risa> como yo, como, en, como nadie, como en realidad nadie, cuando las cosas salen de aquí y espontáneas, uno no sabe para qué, o sea, en ese momento no, pero luego entiende, entiende la causa, no pues es eso, que, Entonces, que no eso nos guarden. Sentimos, ¿no? ahora sentimos hacer estas charlas, y, sí, sí. Y, y también es como una necesidad que tenemos de transmitir, ¿no? Todo lo que nosotras a lo mejor hemos llevado dentro tanto tiempo, ¿no? Y ahora vemos que la, los pode, lo podemos decir, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, este tema que has dicho, ¿no? De los docentes también lo tocaremos, ¿no? Para abrirles un poco la mentalidad, ¿no? Para que puedan hacer estos cambios y puedan también, pues, aplicar sus sus sus ¿cómo se dice? sus aprendizajes a los a los alumnos pues de forma un poquito más si decimos espiritual a lo mejor no suena bien pero un poco más humana desde la humanidad desde dentro desde la energía que, que todos tenemos la ¿no? de, de ser y no, no siempre. siempre ay es que tengo es que es que hasta si yo lo he visto en los colegios tienen tantos objetivos que cumplir como profesores que se olvidan de lo más de, de eso y así sí, vamos sí. con todo Claro. Estoy en mi trabajo y me olvido de mi chispa y de mi marca Porque tengo mucho... Y ahí estás dando también mucho de tu chispa y de tu marca Y resulta sí. que lo que estás dando es Pues nada, lo que te están pidiendo Pero no no no tu chispa y tu marca, ¿sabes? Sí. <ríe> que la vas dando y la vas dejando por todas partes y, y eso y eso no podemos esperar a que nadie nos dé esa libertad Esa, esa libertad la debemos ejercer nosotros Uh -huh. Es que es, es tal cual Y claro que hay miedo, claro que hay miedo Porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas así <risa> Pero con un poquito Yo sé de profesores Que, que algunos ya están Haciendo alguna cosa eh, eh, O sea, por supuesto que muchos Y se salen de, de la caja, se salen uh -huh. de la caja ¿Sabes? Y hacen, y ya está Y es así, y nadie dice nada ¿Por qué? Porque cuando sale de aquí Siempre funciona Siempre claro. funciona si una madre ve a un niño bien, y... pero si es que si todos queremos cosas diferentes, o sea, todos queremos cosas diferentes, pero luego nadie se atreve a hacer nada diferente. No, hombre, claro, es que tenemos que ser nosotros, ¿sabes? Tenemos pero... muchas cosas que explicar, tenemos un... aquí no se queda la cosa, tenemos que explicar muchas más cosas y las iremos explicando. Sí. Y que... Eso, que mucha que hay más de lo que uno cree pero claro no, no se ve no se ve no se sabe porque como ah, se habla de solo una cosa o tal pero sí sí que hay personas que, que van sacando que van sacando su su marca y que ya no y que ya no están en esas jerarquías y en esos patriarcados que vivíamos Así es. pues lo dejamos aquí Mercedes quedamos para una próxima tertulia no diremos uh -huh. ah, ya lo anunciaremos. Y Muy bueno, muchas gracias por, gracias a por ti. colaborar, por estar y por ser, sobre todo. Gracias. Pues, a igualmente, sí. Alaya, que, que gracias por ese programa, que ayudas a los a, a los padres, bueno, que ayudas a personas y somos personas. Y que todos estamos ahí en ese camino de recrecimiento. Así que recordemos así, solo recordemos solo el Instagram de, de Mercedes Mercedillano no arroba uh -huh. Mercedillano el Instagram sí y no sé si sí. tienes algún canal de YouTube y sí, mi página web MercedesSevillanoDelolmo.com va vale. ahí para, para que, bueno ahí sí, están los datos para para que se informe sobre el diagnóstico de marca sí. o también por Instagram privado vale. pues feliz noche mágica como dice Natalia y bueno que, no veo nada. Que, la magia, que la magia la hagamos nosotros porque, porque para eso venimos Muy bien. y bueno y esta es una noche de niños al final eh, démosle démosles a, a, a ellos el niño los niños también que también lo llevamos sí. dentro nuestro niño interior y que, no nos olvidemos y que, son, de y que son reyes de su reino y reinas de su reino cada uno así no. que que se lo crean que se lo crean Muy bien hasta pronto. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.